you you're a mystery. le temes a la oscuridad Mis amantes de terror vine a traerle la primera vez. Una nueva creepypasta. El día de hoy que se titula. Jeff The Killer. Él no puede morir, pero resulta ser el original conectada sobre la historia. Sobre de testigo Jeff The Killer. Pero nadie no sabe resulta el original pero la historia. El testigo de Jeff The Killer. Pero la historia. Estará aquí en la bajo descripción, para que vean y para que escuchen su historia, qué pasó sobre este chico. punto Sin más que nada, te decía, comencemos el oleaje, el video ahora mismo. De seguro has escuchado su nombre, si sí, es uno de los asesinos más famosos de internet. Yo no voy a hablar de su historia, pues supongo que ya la conoces. Lo que sí voy a hablar es de lo que sucedió después del incidente. Quizá ahí me conoce. Solo por ese aterrador título del periódico joven afirma que sobrevivió a uno de los ataques del asesino y cuenta su valiente historia. ¿Quieres saber algo curioso? Yo nunca conté la historia. Los oficiales de la policía que me hicieron la declaración vendieron mi historia a un maldito periodo. Pero la verdad es que no los Q pues al final solo hacen su trabajo. Si te preguntas qué le pasó a mi padre? Pues después de que le enterrara el Jeff y llegara la policía, recibió buena atención médica y en cuanto se recuperó nos largamos de aquel. ¿Realmente? Las cinco noches que mi padre estuvo en el hospital fueron las más largas de mi vida mirando cada maldito segundo por la ventana del hospital, intentando anticiparme Jeff, pero jamás apareció, por lo menos no en esos días, como lo dije anteriormente, no voy a hablar de su vida. Así que empezaré en el momento en que terminó con la vida de su pequeño hermano Yu. Después de aquel horrible incidente. Jeff que huyó, pasaron varios meses sin saber nada de él, pero era bastante curioso ver las noticias ya que no paraban de hablar de Jeff en aquel momento aún no le habían dado su segundo nombre de killer. Cuando todo se empezaba a calmar fue que encontraron a aquella pobre familia. Padre, madre y dos pequeños de dos y tres a el mensaje en la pared con sangre lo decía muy claro, Jeff. Además, sus pobres bocas abiertas de oreja a oreja. Como si estuvieran sonriendo. Esto fue el colmo de todo. La policía no dio declaración. De hecho, no dijo nada. Todo esto salió tiempo después, a los pocos días, Jeff cometió otro brutal incidente. Había cambiado un poco su modo de operar, pero era él, y quizá este fue el caso más sonado antes de que se completara su nombre. Y es que aquella pobre niña de 6 años recibió más de 23 puñaladas que maldito degenerado. Haría algo así con un alma tan pura e inocente, este fue el caso que le dio su segundo nombre, Jeff de Killer, todo el condado estaba aterrado, nadie quería salir. Los padres dormían con armas en la mano. Aquí voy a abrir un pequeño paréntesis. Y aclaro, de una vez. Es por eso que mi padre, al escuchar mis gritos, entró a mi cuarto con su escopeta calibre 12 y el resto ya lo conocen, pero regresando al tema después del pánico que Jeff estaba generando, siguió cometiendo asesinatos por el lugar, padres, niños, personas de la tercera edad. Jeff no lo respetaba, ni tampoco tenía un patrón que seguir, por eso era muy difícil anticiparse. Y atraparla ahí, por desgracia, en algún momento entre esos incidentes, Fue que me tocó vivir en carne propia las locuras de Jeff de Killer. En aquel entonces era un niño de 10, casi 11 años y mi historia, como lo dije, ya la conoce. Después de mudarnos de lugar, Las muertes de Jeff siguieron ocurriendo durante al menos un tiempo. Y después, nada. Era como si hubiera Jeff desaparecido de la faz de la tierra. A los pocos meses recuerdo haber visto la noticia más importante del lugar donde había crecido, Jeff The Killer muere. Todos los medios cubrieron la noticia y es que un señor que vivía a las afueras de aquel condado, en una casa en medio del bosque, lo había matado a pilas. La historia del señor era que una noche, mientras estaba sentado cerca de la chimenea, tomando un café, escuchó que sus perros, que tenían fuera en una cerca de metal, estaban muy alterados. Como si algo hubiera pasado. Los perros se comportaban de una manera horrible una manera que estaban muy hambre no dejaban de ladrar el hombre que tenía una vida hecha en la naturaleza sacó su viejo rifle winchester y con una lámpara de gas salió a ver qué estaba pasando mientras alumbraba hacia los árboles giró la lámpara de un lugar a otro tratando de ver entre la sombra de las hojas pero no alcanzaba a ver nada quizá ahí debía de ser por su vista que ya estaba algo desgastada por los años los perros no dejaban de ladrar, y fue que se dio cuenta que los perros estaban ladrando en dirección hacia un árbol. El hombre apuntó su lámpara en un intento desesperado de ver qué diablos era lo que le estaban ladrando los perros. Y fue que los aquellos aterradores ojos y aquella sonrisa de oreja a oreja... El hombre tiró la lámpara al suelo y apuntó su rifle Winchester, 15 disparos seguidos directo hacia el lugar en donde había visto aquella aterradora figura, Jeff cayó del árbol. 10 de los 15 disparos que el hombre hizo lo perforaron quitándole la vida. Seis disparos en el torso y cuatro en el rostro. Murió en el instante el hombre le habló a la policía y estos llegaron al lugar en cuestión de minutos. Y se si lo confirmaron. Jeff de Killer la noticia estaba en todos lados, la pobre familia de Jeff era el foco de atención. Pasaron malos tratos por parte de las personas que lo rodeaban, pero la familia no tiene la culpa de que Jeff haya sido un maldito asesino. Pasó una. Y el señor que lo había matado murió apuñalado 10 veces, seis en su torso y cuatro en su dos. Fue brutal. Una noticia que afectó a todo. Al principio habían creído que era un imitador de Jeff que ya para ese entonces escuchen bien. Las personas habían creado una figura de internet de Jeff the Killer. Compartían fotos, incluso vendían máscaras con su rostro, maldita gente enferma, no sabe nada del dolor que pasamos por. Culpa de ese maldito asesino. Al poco tiempo de eso, mi padre selló su destino y es que él quería que volviéramos a nuestra antigua casa, ya que Jeff había muerto. Ahora podríamos vivir en paz. Sus palabras, no las mías y por desgracia así lo hizo. Decidimos que todo tendría que quedar atrás, pero, pero el pasado no puede ocultarse ni tampoco puedes dejarlo al mes de haber regresado. Mi padre murió en un accidente de auto, quizá ahí hubiera sido solo un accidente, pero cuando encontraron su cuerpo. Mi padre tenía una boca de oreja a oreja. La policía dijo que esto se debía al choque, que tuvo que un objeto de metal del auto se desprendió y causó ese horrible accidente en su boca. Pero yo pienso que la verdad, mi padre murió por culpa de Jeff. Sé que es tonto lo que voy a decir y a pesar de que me destroza la muerte de mi padre Jeffrey Killen no murió, pues las personas que sobrevivieron a sus ataques mueren de causas muy misteriosas. Todas comparten el detalle. Del rostro hecho de oreja. Después de aquel incidente hice lo posible para largarme de ahí. Ya que yo sabía que pronto podría ser la siguiente víctima, pero no ha pasado. Y ha pasado el tiempo y ahora vivo muy lejos de aquel lugar. Sufro de insomnio y siempre estoy alerta, pues en las noches escucho ruidos raros afuera de mi casa, como si un objeto metálico golpeara contra los árboles. Cuando por fin consigo duermo con un arma debajo de mi almohada, pero a pesar de que hago esto, eso no me da tranquilidad, pues sé que llevo. Su espíritu y yezo lo que sea que hizo que regresara de la muerte va a venir por mí. Y no hay lugar ni modo de escapar de él. Pues nadie es capaz de Jeff de Killer. Hasta acá llegamos en el miniserie. El video, por favor, abres la puerta. Espero que te haya gustado en el video. Espero que les haya entendido. Nos vemos la próxima granja que suba. Yo soy Mariana Hitler.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 que decirte yo soy la señora en cuenta las de las historias de terror no veremos después ayunará. Ah, nada ya decirte adiós